Buenos días chicos, mi nombre es Daniel Schepers y bienvenidos a un vídeo de preguntas y respuestas. La idea de estos vídeos es hacer uno por semana respondiendo a las preguntas que me hacéis en Instagram. Que si no me seguís... <risa> Ahí lo tenéis. Así que chicos, las preguntas que se vienen hoy son un poquito así... picantes. Así que vamos con ella. La primera pregunta es... ¿Cómo puedes encontrar tu pasión por algo? Debes entender que la pasión... No es, me meto en Google, ¿cómo encontrar mi pasión? Y te aparecen distintos modelos. No, en absoluto. Yo creo que la, la, la pasión se encuentra rodando. O sea, la pasión siempre te va a pillar buscando cosas, eh, moviéndote. Si estás parado, nunca va a llegar a ti la pasión. Y, y ahora bien, ¿cómo saber qué es aquello que me apasiona? Y yo te voy a hablar de mi caso en especial y es que cuando llega un momento que estás trabajando, que estás haciendo cosas... Y entras en ese concepto del flow, de fluir, de todo te da igual y solo tienes ojos para esa cosa Entonces habrás encontrado tu pasión Pero para encontrar tu pasión, no olvides, tienes que estar rodando, tienes que estar moviéndote Tienes que estar trabajando Si te quedas sentado en la silla de tu casa, jamás vas a encontrar tu pasión Vale, ahora vamos con la siguiente pregunta y es una de las preguntas que me gusta Y es que me preguntan ¿Llevas una dieta estricta? Supongo que una dieta estricta se referirá a llevar con tal los macronutrientes, los micronutrientes, las calorías, etcétera. Y no en absoluto, o sea, no, no, no abogo por eso, porque lo considero algo que no se puede mantener en el largo plazo. O sea, tú no puedes mantener una dieta durante 6 meses o 7 meses o un año, porque es inviable. O sea, tienes amigos con los que sales a cenar, eh, si tienes pareja también saldrás. Y habrá ocasiones que es inevitable romper esa dieta. Entonces, yo esto lo hago por salud. El cuerpo es una consecuencia, pero principalmente es por la salud o sea, Aliméntate bien, no por el cuerpo que vayas a tener, que también Sino por la salud, por nutrir a tu cuerpo Al final, el cuerpo es el vehículo que te lleva a todos los lados ¿Qué hago yo? Comer de forma saludable Y no me digas que no sabes comer de forma saludable Porque estoy seguro de que tú sabes Qué alimentos son saludables y qué alimentos no O qué es mejor, la Coca-Cola o el agua ¿Qué es mejor, una hamburguesa o un plato de arroz y pollo? Tú sabes qué es lo mejor y lo bueno para tu cuerpo. Otra cosa es que tú no lo quieres ver, pero tú sabes qué es lo mejor para tu cuerpo. Así que desde hace un año atrás, un año y medio, dejé a un lado el hecho de contar calorías y llevar una dieta estricta y empecé a, a vivir. Y os lo digo así de verdad, porque estaba súper obsesionado con, con comer esto hasta ahora, eh, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de proteína y nada, o sea, perdí un montón de cosas. Así que respondiendo a la pregunta es rotundamente no. Vale, siguiente pregunta y esta creo que va a resolver bastantes dudas. Y es que me preguntan, ¿cómo haces para estar muy motivado y cumplir un objetivo por muy loco que parezca sin perder esa motivación? Lo primero que debes entender aquí es que esa motivación no te va a durar eternamente. O sea, ni yo mismo, yo no estoy motivado a las 24 horas del día todos los putos días. Porque es inviable, o sea, no se puede estar motivado siempre. Y es así, o sea, al final la motivación es pasajera. Entonces, respondiéndote a tu pregunta es, ¿cómo haces para estar la mayor parte del tiempo motivado, teniendo un objetivo. ¿Y cómo hago para lograr ese objetivo sin perder la motivación? Es ser consciente de que en algún momento la vas a perder, o sea, va a haber un momento donde esa motivación se vaya a ir, pero ¿por qué es así? Porque somos seres humanos y, y, y la motivación es un estado, es algo intrínseco, pero pasajero, que no va a estar ahí. Entonces, debes ser consciente de que habrá momentos muy jodidos y momentos donde esa motivación se vaya, pero ahí tienes que estar tú con tus dos cojones y tu disciplina y decir, vale, no tengo motivación, pero voy a seguir trabajando y que la motivación me pille trabajando. Ya lo decía Pablo Picasso, o sea, que la motivación, que la inspiración me pille trabajando. Y aquí te voy a compartir contigo una pepita de oro que yo utilizo mucho, y es que mis objetivos son locos, o sea, de, de personas que o sea, tengo objetivos muy, muy locos. Pero lo que hago para no desanimarme durante el camino es establecer objetivos a corto plazo. Microobjetivos, micro, micro metas, digámoslo así. Por ejemplo, si mi objetivo es ayudar a 2 millones de personas en 5 años, pues voy estableciéndome metas. Por ejemplo, el primer año quiero llegar a 150.000 personas. El segundo quiero llegar a 400.000. Y al final voy cumpliendo esos microobjetivos, esas micrometas, hasta llegar a mi objetivo final. Y os voy a decir una cosa, y es que prefiero apuntar alto y quedarme que apuntar bajo y conseguirlo. Siguiente pregunta, ¿cómo afrontar con una actitud positiva el estar solo en la universidad? Y es que debes entender que tener una actitud positiva es difícil, es muy difícil. O sea, es más difícil que tener una actitud pesimista. Porque cuando eres pesimista no tienes nada que perder. Simplemente te quejas, te lamentas y ya está. Pero ser positivo es difícil, es algo que se entrena día tras día. Pero quiero compartirte cómo veo yo esa situación. Y es que el hecho de estar solo o solo en la universidad es una oportunidad bestial para crecer. No solo como estudiante, que también, sino como persona. Para conocer nueva, nueva gente, nuevos compañeros, vivir nuevas experiencias. Pero quiero hacer un detalle aquí, un breve inciso, y es que no tengas miedo a estar solo o sola. Abraza esa soledad. Al final, con quien más tiempo vamos a pasar en nuestra vida es con nosotros mismos. Entonces, aprovechemos esos momentos para conocernos más, para pasar tiempo con nosotros mismos. Vale, aquí va otra pregunta y esta la voy a responder de forma muy rápida y muy sencilla, y es que me preguntan, ¿qué puedo hacer para que todo me dé igual y me en lo que yo quiero y en mis metas? Fácil, o sea, al final la persona más importante en tu vida eres tú, ni tus amigos, ni tus padres, ni... tú. Entonces, ¿a quién quieres dar tu atención? ¿Al, al, ¿Al resto y a lo que opine el resto? ¿O a ti, a la persona más importante de esta vida? Al final es cuestión de preguntas, lo decía Anthony Robbins, la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu vida. Así que ten cuidado con eso y, y vigila bien tus preguntas. Vale, ya para terminar, la última pregunta me dicen, ¿te sirvió salir fuera de España para cambiar tu forma de entender la vida? Obviamente que me sirvió al final, eh, todas las experiencias van sumando aprendizajes, aunque yo creo... Que nunca llegas a entender de toda la vida porque está en constante cambio y te queda tanto por conocer y tanto por saber que es imposible. Pero sí que es cierto que cada experiencia o cada paso que das va sumando en este aprendizaje. Y bueno chicos, voy a dejar por aquí el vídeo. Si el vídeo os ha gustado, agradecería mucho que os suscribieseis al canal porque estamos subiendo contenido bastante, bastante bueno y encima de forma muy frecuente. Y si tienes algún tipo de pregunta o algo que me quieres hacer, te dejo por aquí mi Instagram para que me sigas, me preguntes lo que sea y en los próximos vídeos lo respondemos. Chicos, gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!